tardes, Rosemary Tapia y el programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida a este conversatorio sobre Un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying Esta novela tiene un subtítulo, el título es Un grito desde el silencio y el subtítulo El oscuro abismo del bullying ¿Por qué yo le puse subtítulo? Para desde que ustedes vieran la portada, supieran que era una novela de bullying, porque el bullying está causando estragos muy grandes. Yo solo les voy a contar cómo surge la novela, doy la introducción, quiero presentar a la maestra Jet Marie Gaitán de Batista, que es de, de tercer grado, Viene con sus alumnos fomentando el hábito de la lectura. Mi reconocimiento para ella. Esta novela surge cuando yo voy caminando por Benetton y veo un bus de colegiales y observo un, un ruido extraño y eran tres grandulones pegándole al más pequeño. Desde la acera puse orden, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Todos se colocaron en sus sillas. Y el niño se incorpora, el más bajito de todos, con los anteojos todos torcidos, se los arregla y me hace así. Le gustó que yo lo defendí. Me partió el alma. Yo dije, ¿cómo es posible que ese niño ni se defendía? Dije, yo tengo que escribir sobre esa novela. Y el, el título me llegó como si fueran en letras de neón un grito desde el silencio porque este niño estaba amenazado este niño estaba en silencio no acusa, no denuncia y yo dije desde ese silencio esta escritora grita basta ya lo mismo tienen que hacer ustedes comprometerse a no ser espectadores silenciosos de un abuso a un compañero levántense tres o cuatro de ustedes y les dicen, no le vamos a permitir que molestes, que abuses, que acoses a nuestro compañero. Ustedes ven que al final de la novela está el comité antibullying Ojalá todos los colegios tuvieran un comité antibullying Porque los primeros que se dan cuenta son los compañeros. Esos son los estudiantes conciliadores. Buenas tardes. Una vez más estamos reunidos en un círculo lector con la escritora Rosemary Tapia dos años de pandemia donde el sexto A del Colegio Centro Educativo San José de Bernardino se ha lucido leyendo seis novelas, una novela por cada trimestre donde los chicos han interactuado de manera virtual como si estuvieran en una presencialidad, tan animados buscando palabras desconocidas con diferentes estrategias. Nosotros pues en esta oportunidad los chicos solicitaron a la maestra, su servidora, porque ellos van a mediar este círculo lector el día de hoy, puesto que estos chicos ya terminan lo que es la etapa de la primaria para luego incursionar en la primaria y sabemos y confiamos Rose ante Dios de que estos chicos van a llevar una buena comprensión lectora y nadie les va a echar cuento, sí, así que le damos la bienvenida a Isabela como organizadora. Ellos tienen ya todo bien planificado, estructurado. Evitemos los baches. A continuación, eh, la maestra de ceremonia. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Quintero y junto a nuestro equipo, eh, los vencedores, eh, le traemos el nuevo eh, una dinámica de un círculo electoral. Puedes iniciar, Catrín. Gracias, Isabela. Muy bien, yo seré su moderadora del capítulo 1. Le voy a decir cuál fue mi pensamiento sobre este capítulo. A mí en lo personal me atrae el capítulo 1 porque siento que en todas las novelas, este capítulo es en donde inicia toda la trama o la trilogía en el que se cuenta el tema o el punto de vista que se quiere dar a conocer para minimizar el bullying como tal en esta novela. Centriando esta novela. Como primer punto, tenemos a Miguel Ángel García. sufría el bullying? El bullying en la novela lo sufría Jorge, que representa a las víctimas de bullying, que puede ser cualquiera de ustedes. Por eso jamás celebren cuando eh, molestan a un compañero, cuando lo acosan, cuando le pegan, cuando lo rodean entre varios, cuando... Impiden que les hablen los demás compañeros Porque la víctima del mañana eres tú Jorge representa toda aquella persona Que ha sufrido un bullying persona Tenemos a Daniel Antoy Compañeros y escritoras ¿Por qué Nati dijo toda la verdad De lo que pasó entre, jo entre Alberto y Jorge? Porque Nati era una chica correcta valiente una chica que no permitía esa clase de abusos ni podía ser testigo de eso por eso ella buscó a la profesora para decirle a la profesora que estaban abusando de Jorge esa es la actitud correcta que ustedes deben imitar gracias gracias, gracias. el capítulo 2 es el capítulo en el que se va desarrollando el tema de la vida del niño acosado, física, psicológica y verbalmente, tanto en su casa como en su escuela, haciendo que éste se vaya despedazando poquito a poquito. Pero logra restablecerse con un fuerte como refugio. Y ese refugio era su amiga Ana. No muy diferente a él, pero con los mismos problemas, ellos hicieron su amorosa amistad Excelente reflexión. Catherine es una niña brillante, todos lo son, ¿no? Pero el, el tipo de reflexión es como si fuera mucho mayor. Adelante, ¿cuál es el, la pregunta y a quién le corresponde? Le corresponde a la persona que gire la Isabel, Isabel <risa> Le corresponde al número el número 5, Catrín. Le corresponde a David Ariel. Corresponde al número 18, Johannes Palacio. ¿Me puedes decir la pregunta? El, hazle la pregunta a la escritora, Johannes. ¿Por qué el papá de Jorge es violento con la mamá? Hay personas que su naturaleza es violenta. Puede ser porque tuvo problemas en la niñez. Puede ser que fue abusado en la niñez. Hay muchas causas. No obstante, cuando ya tú eres un adulto, tú si tienes esos, no manejas bien esos estados de ira, tú debes de buscar ayuda, porque de lo contrario te van a dejar solo, porque la esposa lo va a abandonar, el hijo se va a alejar de él, entonces sí, sí. las personas deben buscar ayuda. Vamos con el siguiente. Catrín, el número 17. Perdón, Alejandro eh, Alexandra. Vamos a con otro compañero. El número 1, con el número 10, Jani eh, Flores. El número 23, eh, Reggie. El número 3, Yomar. ¿Qué llevó a Nati a sufrir de anorexia crónica? Bueno, recuerden que Nati había perdido a su padre en un accidente. El padre de Nati, por estar chateando, conduciendo, tuvo un accidente y murió. Eso la afectó a ella. La consecuencia de eso tuvo el problema de anorexia. Gracias. Gracias a ti. Siguiente capítulo. ¿Tania Harris es la del capítulo 3. El capítulo 3 trata sobre la anorexia de Nati, su superación, cómo le afectó el hecho de perder a alguien importante en su vida, como su padre, y cómo comenzó a mejorar con el paso del tiempo gracias a la terapia, y cómo un insulto le venía como un halago, haciendo saber que a veces hay personas lo suficientemente fuertes como para soportar algo así. Y el cómo conoció a Jorge, cómo empatizar con él y cómo ella creó su propia historia con él y su amistad se reforzó a ambos sufrir de Cosas para la diferente medida. Excelente. Ahora con las preguntas. Eh, Yechua. Um, Camila, tu pregunta hacia la escritora. Este, pregunto, Buenas tardes. Mi pregunta es, el estrés que tenía Nati, que no comía y se le cayó el cabello, ¿eso le provocó la anorexia? No, eran síntomas de la anorexia. Ella se enfermó y los síntomas que le dio esa enfermedad fue no querer comer y por ende tuvo otros síntomas como las uñas, fue bajando de peso, se le cayó el cabello y estuvo a punto de morir. Gracias. Adelante, gracias a ti. Jechua. Eh, mi pregunta para la escritora es, ¿para usted qué quiere decir la palabra bullying? Bullying es un término eh, en inglés que significa acoso escolar. Deriva de bullying, que es el el significado es matón. Se ha aceptado ese término en, nuestra, en, en nuestro español. La Real Academia ya lo aceptó porque define cuando una persona o un grupo de personas acosan, ya sea un estudiante, pero puede ser pares. No es que tu papá te va a hacer bullying, tiene que ser alguien de tu edad, alguien de tu colegio ni la maestra porque te regaña porque te portaste mal te está haciendo bullying el bullying es la molestia cómo abusan de una persona pero entre pares entre iguales, ese es el bullying y hay bullying social, hay bullying psicológico hay bullying físico, hay todo tipo de bullying en el libro yo se los explico de manera bien clara y nunca se queden callados. Ese es el problema, que se quedan callados y entonces va adquiriendo dimensiones muy peligrosas. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente capítulo. Daniela, ya la capítulo bueno el siguiente capítulo trata sobre la psicóloga entrevistando a Jorge quien le había contado desde hace seis meses que inició el bullying ella le dice que le va a hacer un cambio de look entonces de ahí ella procede a entrevistar a Miguel quien los padres se rehusan a querer, y cuando la madre dice que ella sí cree que el hijo es capaz de hacerlo, el padre le dice que los hijos se defienden hasta el final. A lo que la madre, después que el padre sale de la habitación, empieza a llorar. Luego eh, acepta. De ahí, sigue, mi, eh, de ahí sigue Julio, quien los padres tampoco se rehusan. Re a creer que su hijo era capaz Hasta que le enseñaron las pruebas El director era pensó Que el último Era Adalberto Porque era el, el hueso más duro de roer Entonces fue a su casa Adalberto lo recibió diciendo De que sus padres llegaban Hasta altas horas de la noche El padre fue el primero en llegar y le pregunta a Alberto que qué hace él ahí que viene a molestar, el director los escucha de ahí llega la madre y entonces la madre le dice de qué, qué hace él también ahí pues pero después al final acepta Excelente Adelante, ¿cuál es la pregunta? El que le toca hacer la pregunta es Victoria Sánchez Bueno, buenas tardes este, en escritora ¿Puede hablarnos en la próxima novela o no habrá? La próxima novela, la novela del otro año es la continuación de La noche no dura para siempre me la pidieron unas chicas que leyeron la novela en secundaria y me dijeron que ella quería esa continuación y yo sentí que ese final abierto necesitaba cerrarse, cerrarse porque ella cancela la boda porque ella no había cerrado el círculo de dolor. Y si tú no cierras un círculo de dolor que te oprime, no puedes rehacer tu vida. Gracias. Giancarlos eh, Martínez. Eh, John Martínez. Eh, haz la pregunta hacia la escritora. Alistair Ortega. Eh, mi pregunta es, ¿por qué? No, ¿cómo es posible que un niño tan pequeño piense en suicidarse? Estas son las consecuencias del bullying. Cuando se sienten acorralados, y acuérdate que Jorge no solo recibía acoso en la escuela, sino llegaba a su, a su casa y si su padre lo veía marcado, lo golpeaba por gallina y cobarde y el niño le explicaba me atacaron entre varios, no pude defenderme y aún así el papá lo golpeaba entonces imagínate esa vida en la escuela acosado y golpeado por sus compañeros en la casa que debiera ser un refugio de comprensión acosado por el padre y no lo defendía la madre al final es que la madre reacciona y viene a defenderlo entonces ese niño se sentía que no tenía salida, pero él no lo hacía porque él amaba muchísimo a su madre y no quería que su madre sufriera. Prefería él seguir sufriendo. Esa es la, esa es la respuesta. Gracias. Muy buenos días, soy Lucien, soy moderador del capítulo 5. En este capítulo 5 se, se nos narra la historia del papá de Alberto, el cual se casó con Alessandra, que era hija de un... Eh, importante empresaria, pero su padre no estaba de acuerdo en su casamiento, en su casamiento. entonces después de varios años y luchas se lograron casar con una pequeña boda cuando el padre murió la mayoría de la acción de la empresa se transfirió a Alexandra a lo cual al ver al, al padre Alberto eh, le dijo a su Alexandra que le transfiriera esa herencia a él porque él sería cargo de la empresa, a lo cual ella aceptó. Pero luego de mucho tiempo, eh, Alberto se, se cansó de ella y pues fue y se empezó a salir con una joven de la empresa. Ella se dio de cuenta, pero tampoco le puso mucha importancia. Entonces él le quería robar también las acciones de su tía y de sus demás familiares. Ella no aceptó. También en este capítulo se nos narra cómo ocurre el racismo y la convertición de Jorge, quien se hizo un cambio de look, pero aún así le siguen haciendo bullying. También a Calet, el nuevo estudiante, le estaban haciendo eh, racismo. Le decían que era un terrorista. Eh, vamos a empezar con las preguntas. Mm, Isabela bien. Quintero. Carly Barra. Carly Barra, adelante con su pregunta. La pregunta para la escritora es, ¿cómo obtuvo ¿Cómo obtuvo la idea de que Alberto fuera un hombre ambicioso? Yo tenía que formar el personaje recuerden que los personajes se construyen con características ¿Cómo sería un hombre que es capaz de golpear a su propio hijo maltratar a su esposa serle infiel fui poniéndole los atributos que justificaran su conducta Eso ese es un trabajo cuando uno está configurando los personajes tú tienes que poner al personaje actuar de acuerdo a las características Morales que tienen A sus antivalores Porque aquí no había valores sino antivalores Y por esa razón Es que yo lo pongo A actuar de determinada manera Gracias Adelante con la siguiente pregunta Victoria, Mi pregunta es ¿Qué usted opina sobre que los padres De Alberto lo dejan hacer lo que Él quiera? Esa es una manera De no ponerle disciplina cuando un padre te, te, te permite hacer lo que tú quieras, es que ese padre ni te quiere ni le interesa tu futuro, porque te vas a ir formando de una manera irresponsable, sin límites, sin responsabilidades. ¿Y qué vas a hacer en la vida? Un fracasado. Entonces, el padre que pone reglas claras, que le dice al hijo, tú tienes que portarte de esta y esta y esta manera, es el Padre que te quiere. Es el Padre que quiere que tú seas un hombre o mujer de bien. Quiere que en la vida triunfes y que seas feliz. Adelante. Gracias. Le damos continuación a nuestro compañero Gustavo Miofil con el capítulo número 6. <tose> Buenas tardes, respetada escritora Rosmari Tapia Querida maestra Yetmari Gaitán de Batista Yo soy moderador del capítulo 6 Todo empezó cuando Julia Jiménez tenía una hija llamada Rosario A su hija le hicieron bullying durante tres años Le decían ser desnudo, desnuda El grupo que las acosaba se llamaba Las Magníficas A Rosario la grabaron y la subieron a todas las redes sociales Julia tuvo una gran experiencia en el bullying por el problema de Juli, de Rosario, Julia y Felipe se separaron. Luego, Rosario viajó a otro país. Se matriculó en, en la Universidad CAECE en Buenos Aires. Por favor, compañera Isabela Quintero, empezamos con las preguntas. Excelente. Fue Daniel. David, Daniel. David, por favor. Buenas tardes, primero que nada, soy Romay Tapia, maestra compañera, maestra y Gaitán y compañero de la Escuela de San José Bernardino. Y mi pregunta para el capítulo 6 es, ¿cree usted que, hay, que hoy en día las escuelas públicas cuentan con algún protocolo para los acosos de bullying? Yo creo que hay cierto inicio. Recuerden que en las escuelas públicas está el gabinete psicopedagógico. Y casi todas las escuelas tienen un representante. Cuando hay un caso de bullying que el maestro y el director se les escapa porque hay estudiantes demasiado indisciplinados o tienen una gavilla numerosa, pasa al gabinete psicopedagógico y ellos toman acción. No crean que eso se va a quedar impune. Toda la información que yo saqué técnica, para la novela, que ustedes no la notan porque la mezclo con el argumento, la tomé de unos boletines y de unos, eh, unos pequeños ensayos que tiene el gabinete psicopedagógico para orientar a los educadores cuando se les presentan los casos de bullying. Gracias. Por favor, Isabel. Leli, por favor, le pregunta a la escritora. Buenos días, eh, compañeros y escritora. Mi pregunta es, ¿usted cree que el caso de Rosario inspiró a Julia para que apoyara a Jorge? Sí, eso fue como un entrenamiento que ella recibió. Ella sufrió en carne propia el ciberbullying, que es el acoso el bullying que se hace a través de las redes sociales, que es muy común. Antes el bullying estaba solo limitado al patio escolar. Ahora con las redes sociales no tiene fronteras y es mucho más peligroso. Tengan mucho cuidado qué publican y qué grabaciones permiten que les hagan. Pueden ser un arma que usen en contra de ustedes. Así es que eso la entrenó a ella para enfrentar de manera acertada el caso de bullying de Jorge. Seguimos con el siguiente capítulo. Adelante, el Torres, con el capítulo número 7. Eh, buenos días, Romario y a todos mis moderadores y compañeros. Yo soy de, el moderador del capítulo 7 y ahí en el capítulo 7 lo que pasa es que Ulises es el director del colegio que en ese capítulo él perdió a su esposa y él dijo que ya no se iba como que a enamorar más. Pero este, se estaba enamorando de este la mamá de Nati, que este que ella es una mujer que era esbelta, delgada, de largos cabellos negros y ojos verdes, almendrados. Eh, eh, la mujer se llamaba María Eugenia. Eh, un día María Eugenia invitó a Ulises Solís, que era el director, este, a su casa a cenar, y él, y él le dijo que sí que estaría puntual y llegó desde de cinco minutos antes y este, pasando el tiempo este, este Nati puso una canción y la este, María Eugenia comenzó a guardarse los ojos y Ulises, Ulises eh, cambió la música y este, comenzaron a bailar. Después, este, Nati se fue a su cuarto, se despidió y se fue para su recámara. Y después cuando bajó, este, y pasó por que iba a la cocina y pasó por la sala, vio a Olices Solís y a su madre eh, besándose. Y ella ya dijo que este, ella no estaba tan celosa. Eh. Este, este, Isabela, con las preguntas de los compañeros... No, pero antes quiero hacer una acotación. La canción que puso Nati fue Historia de un Amor. Y por eso la mamá comenzó a llorar. Cuando el director vio ese golpe de Nati, se levantó inmediatamente y puso una otra canción, El día que me quieras. Y Nati le dijo, buena esa. A Nati le gustó la forma como el director contesta a su ataque, porque en un principio ella estaba celosa, pero ya después lo fue aceptando. Fue aceptando que su madre rehaciera su vida y más con un buen hombre como el director. Adelante. Hablamos con las preguntas. Bueno, vamos a seguir con las con la preguntas. Eh, Daniel Antoine. ¿Por qué cree que Nati tuvo esa conducta extraña cuando supo que Ulises era la pareja de su mamá les voy a explicar algo cuando muere el padre o la madre los niños quisieran que sus padres nunca más se casaran pero cuando una pareja es joven no tiene por qué condenarse a la soledad porque los hijos crecen se van iba a quedar sola irremediablemente o solo eso lo comprendió Nati en la, porque no fue, no fue desde la primera visita que ellos entablaron una relación amorosa, sino se fueron conociendo como amigos, él iba a visitarla todas las tardes y ahí Nati también aprende a querer a Ulises gracias gracias Ashley, Sanabria compañero, maestra y eh, escritora. Mi pregunta es, ¿qué hizo Ulises por el colegio cuando fue director? Pasa que él venía de un colegio privado con cierta estructura con mucho presupuesto, pero cuando él llega a un colegio público, él se las ingenia para hacer una gestión como él hacía en el en el colegio privado y entonces se destaca acuérdense que él pierde el trabajo porque el suegro tenía mucha influencia en el colegio que él trabajaba ya él lo despide pero él califica para el ministerio de educación porque allá es por concurso y él gana la dirección de ese colegio y entonces a pesar de los recursos limitados él hace una excelente gestión la disciplina, la regla o sea gestiona muy bien como director el colegio ese adelante este, seguimos con el capítulo 8 el capítulo 8 me corresponde a mí Isabela Quintera soy la moderadora lo que pasa en el capítulo 8 es que secuestran a Adalberto y a Jorge para que el padre de Adalberto eh, le dé unos papeles eh, a los maleantes a los maleantes Mientras pasa eso Jorge se dio cuenta Que Alberto no era el mismo niño Que ya había cambiado Que ya no era el niño malo Que siempre lo molestaba Que ahora era un niño bueno También en ese capítulo Podemos ver que Norma La mamá de Jorge Se cansa de su marido Y, y le dice que los deje en paz A ella y a Jorge O si no le decía a su papá Que tenía uno de los mejores De abogados de la ciudad ya que el papá de Jorge sabía que capaz que no iba a ganar esa, esa guerra, se fue de la casa y dejó feliz a Jorge y a Norma. Y eh, Norma le dijo que le iba a cumplir todas las promesas que le había dicho a Jorge. Ahora sigamos con las preguntas. Yomar Ávila. Eh... ¿Por qué el papá de Jorge trataba a su mujer mal y era una mujer preparada y con un título universitario? No se trata de que tenga un título universitario, no tenga un título universitario. Todos nos merecemos ser tratados bien, con dignidad, con respeto, con amor. Él tenía un temperamento violento, no manejaba los estados de ira, era un energúmeno y cuando se disgustaba, maltrataba tanto a la esposa, la ofendía como a su hijo. Hay personas que son así, puede que en la niñez, en la adolescencia le pasó algo, pero si eres de esa manera y no te controlas, debes buscar ayuda, si no, tu destino es la soledad. Adelante. Siguiente pregunta, Janine eh, Flores. Hola que Buenas tardes, mi pregunta es ¿Cuál fue el propósito de crea Crear a Jorge en la novela? Recuérdate que Jorge es el personaje Principal Sin Jorge la trama no es posible Cuando tú tienes bien claro El tema, debes crear El narrador, el que va a contar La historia y los personajes Así es que Jorge Es el personaje Imprescindible Porque es la víctima del bullying Adelante. Muchas gracias. Ahora le damos permiso al siguiente capítulo que, les que le corresponde a Jacy Brown. Buenas tardes, respetados compañeros, maestra y escritora Rosmarita. Para mí es un placer estar aquí y ser la moderadora del capítulo 9. El capítulo 9 empieza cuando más escuelas secundarias reportan casos de acoso y violencia escolar. Sin embargo, en los planteles estaban informando sobre estos casos y un grupo de psicólogos de la Universidad de la universidad Santa María la Antigua se unió a estos comités para poner un alto al bullying. Estas personas se daban cuenta cuáles niños sufrían acoso escolar por señales que transmitían las víctimas como tartamudeo y falta de concentración en clases. En los talleres que le hacían a los estudiantes, hacían énfasis sobre la empatía y la resiliencia. Los colegios, con el fin de parar el bullying, hicieron un lema que es, es tiempo de hacer un alto. Después de la recuperación de Calet, todos los estudiantes se dieron un abrazo y cuando el director los vio, preguntó a los estudiantes si se podía unir al abrazo y todos le dijeron que sí. Jaycee, quiero felicitarte. Se ve que tú eres lectora, tienes una expresión fluida, razonas muy bien, reflexionas también de manera muy adecuada, todos tus compañeros también lo han hecho bien, pero te destacas. Adelante. Sí. Miguel Álvarez, me llamaron. Sí. Eh, sí. Mi pregunta es: ¿Usted cree que los adultos deben enseñarle a su hijo el respeto a los demás? No importando su, apari su apariencia. Sí. El respeto es para todos. Y en la casa es donde te enseñan esos valores. El valor de respetar Todos somos diferentes. Tenemos igualdad en otro sentido, en el plano espiritual. Pero físicamente somos diferentes. Y nadie, absolutamente nadie, tiene por qué molestar a un compañero porque sea diferente para nada no es ni bonito ni feo es diferente a veces ustedes dicen yo soy feo y yo los encuentro bellísimos entonces eso es cuestión de opinión y nunca permita que nadie los haga sentir de menos no lo permitan exijan el respeto pero para exigir respeto tú tienes que respetar y eso lo deben enseñar los padres. Desde la casa, desde la convivencia en el hogar. Gracias. Miguel Álvarez. Eh, mi pregunta es... ¿Usted cómo cooperaría en un comité contra la violencia? Bueno, yo lo primero que haría es enseñarle a las víctimas a que protesten basta ya, no te voy a permitir un abuso más lo primero que tienen que hacer es buscar un adulto porque acuérdense que los malos se engavillan los buenos tienen que unirse para proteger al más débil acérquense, se, ustedes identifican cuáles son los estudiantes que los pueden defender acérquense al maestro, acérquense al director no permitan el bullying no lo permitan bajo ninguna circunstancia. Miren, casi siempre esos malucos son flojos. Los malos casi nunca son valientes. Por eso se unen, se engavillan para molestar al más débil. Y también le hacen bullying a los alumnos destacados, a los que tienen una inteligencia superior. Le dicen ratón de biblioteca, les dicen sabiogediondo, yo me acuerdo si, pero yo no permití nunca que me hicieran bullying, yo era delgadita, chiquita, pero yo practicaba boxeo con mi hermano Juan Carlos Tapia todas las noches y sabían que no podían acercarse a mí, no es que les digo que, les, que devuelvan el golpe, pero que ellos sepan que ustedes se saben defender independientemente de todo y si los malos se engavillan los buenos tienen que hacer un grupo y decirle a la maestra está pasando eso y las víctimas también necesitan ayuda porque casi siempre esos estudiantes que están haciendo bullying fueron víctimas de bullying o de violencia doméstica en su casa así que también hay que ayudarlos miren cómo Jorge ayuda a Alberto y a Alberto cambia para merecer la amistad de ese chico maravilloso que fue capaz de perdonarlo a pesar de que él se pasó meses de meses acosándolo y arriesgar hasta su vida para defenderlo. Ahí está la lección de amor y perdón. Adelante. Aquí tenemos un invitado, señor amado Buté. Él quiere darles unas palabras, porque él nos ha seguido en varios conversatorios. Muy buenas tardes a todos. Eh, Primero que todo, quiero felicitarlos. Felicitarlos por esa, esta elaboración tan excelente. Análisis, presentación, organización que tienen ustedes como estudiantes es magnífico. Igualmente, como siempre, felicitar a, a, a nuestra querida mi eh, escritora, Rosemary, eh, por, por est, esta acción que está haciendo, que lo más importante. Yo quería decirle unas breves palabras eh, hacia ustedes para que tengan y puedan siempre pensar en ella ahora durante su vacación. Eh, ustedes tienen una oportunidad en sus manos tan grande que yo hubiera querido tenerla cuando fui joven y estuve, fui estudiante. Eh, soy un lector amante a la lectura porque tuve la oportunidad de tener una madre que me, siempre me lo inculcó, eh, me proveyó de libros, enciclopedias, eh, me leía cuando estaba niño y eso fue algo importante para yo poderlo hacer. Pero no teníamos ninguna de estas estructuras que tienen ustedes. Ustedes saben lo que es poder conversar con el escritor. Wow, Eso es algo que no se veía jamás antes, era difícil y siempre nosotros admirábamos y teníamos es como estar con una superestrella de rock y, y poder hablar y, y explicarle y vivir ese, ese libro que hemos leído entonces yo quiero hacerles a ustedes eh, unas recomendaciones pequeñas que yo también pasé, lo más importante en ustedes que son lectores es que cuando tomen un libro, vivan ese libro, ustedes traten como si fuera una película en la cual ustedes ven el personaje y es mejor que una película, ¿Y ¿saben por qué? porque en una película ya le ponen a ustedes la cara a todo, acá un libro ustedes se la imaginan ustedes juegan con su imaginación ustedes tienen la oportunidad de que nuestra querida escritora nos tiene una cantidad de libros, de 27 libros para leer y ella tiene un don especial para que todos podamos siempre vivir ese personaje, porque ella nos da una explicación tan vívida de esos personajes que nosotros podemos imaginar su cara, el cabello, el porte. Entonces, ustedes tienen que vivirlo. Eh, a veces en la escuela nos mandan a leer un libro y lo, no lo leemos porque ah, nos están obligando, ¿no? Traten de vivir ese libro, de entrar en esa película, vívanla, disfrútenla, aprovechen esta oportunidad tan grande que tienen y son seis libros que escuché que le durante este año y ella tiene 27 libros o sea que tenemos para <ríe> varios años más seguir seguir con este, este, este taller que tienen ustedes en estas vacaciones eh, mi recomendación final es que en estas vacaciones tomen un libro de esos tan maravillosos que tenemos y que nos, de, de la escritora léanlo como si fuera esa novela en las noches paren como esos capítulos que vemos, esos programas o series que nos gustan ustedes lean ese capítulo vívanlo tomen y saquen 10 palabras, no como una tarea, sino 10 palabras de las cuales yo no entiendo mucho, las veo medias difíciles y que se hablan bastante ustedes tomen esas palabras busquen el significado es algo para ustedes y traten de utilizarlas todos los días durante una semana. Y ustedes verán que al final de 15 días, esas palabras ya forman parte de su léxico. Ya es parte de ustedes. Y cada vez que tomen un libro, va a ser algo algo maravilloso. Mm. O sea, hámenlo. Vívalo y le doy las felicitaciones. Que tengan una excelente vacaciones. Disfrútenla. Lean un libro con amor son, que eso es lo más importante ustedes son lectores yo estoy maravillado de ver lo que ustedes han hecho aquí ahorita mismo en esta presentación y de verdad de verdad es una oportunidad que no se presentan a diario ustedes son bendecidos de tener esa oportunidad de poder conversar con el, el, el escritor y que él me explique cómo ha hecho lo que cada paso, wow, eso es increíble, así que tengan una excelente eh, vacaciones y espero verlos a todos ustedes el próximo año participando y que sea más grande la próxima vez muchas gracias Rose un abrazo de acá de Boquete y eh, maravillado con esto maravillado totalmente los felicito, gracias gracias Amado Amado y Julie son promotores de la cultura y han incursionado en siembra de lectores y son personas bien valiosas para nuestra promoción también de lecturas en niños jóvenes y adultos adelante con el programa adelante eh, con la despedida de Gustavo y Angel. Muchas gracias. Eh, permiso Gustavo, espérate eh, era para ver si eh, nuestros compañeros eh, Jorge Martínez, Reggie Vega y Joel González querían hacerle unas preguntas a la escritora ¿Cómo no, que nadie se quede sin preguntarle. ¿Esa pregunta va a ser una que yo le tenía anteriormente o tiene que ser de los nueve capítulos que se pidieron? Eh, de cualquier pregunta. De cualquier okay. capítulo, de la novela. Yo tenía una pregunta, ¿cuál ha sido tu libro menos exitoso, el más exitoso, el que menos le costó y el que más le costó hacer? Bueno, el libro más exitoso, eh, Roberto por el buen camino. El que más me costó hacer La raíz de hoguera Y mi novela favorita Vida de Compromiso Gracias Adelante Adelante Haga la pregunta mi amor La pregunta del capítulo 9 El tema fue parental en cual menciona en el capítulo 9, se ha llegado a implementar en alguna de las escuelas. Sí, en varias escuelas se ha implementado el comité antibullying, con dos estudiantes conciliadores, la... hay colegios que tienen psicólogas, la psicóloga, un representante del área administrativa, inclusive uno de los padres de familia. Así que yo espero que más colegios se vayan sumando. Adelante. El joven que haga la pregunta, el joven que sale en pantalla. Sí, claro. Sí, que no hayan preguntado, amores, para darle oportunidad a los que faltan. Joel Martínez y... Eh, Joel González y Jorge Martínez. Bueno, si quieren preguntar, que hagan la pregunta. Los demás, yo lo... hago la pregunta para los conversatorios. Ya los que Joel no... Joel González. Ajá, de Joel la... González. Adelante, Joel. Eh, ¿Cómo eh, usted puede erradicar el bullying en las escuelas? Bueno, a través de la lectura de un grito desde el silencio vamos construyendo todos los elementos para enfrentar el flagelo del bullying. Tú no puedes atacar algo que no conoces cuando ya tú lees el libro y te das cuenta que hasta decirle una grosería o a tu compañera molestarla por el peinado eso es bullying ya tú tienes el conocimiento qué significa hacerle bullying a un compañero y lo más seguro es que tú dices esta conducta no es adecuada y la vas a eliminar y si han hecho algo parecido pidan disculpas y enmienden su comportamiento. Adelante, la próxima pregunta. Dani Flores. Ajá, dígame. A las personas que sufren maltrato y acoso, Dios le envía una isla de felicidad donde refugiarse. ¿Qué, ¿Qué nos da a entender estas palabras que salen eh, en la noticia? Esa es una metáfora, mi amor. Eh, Jorge sufría mucho. Sin embargo, Dios le mandó a Nati que lo hacía reír. Acuérdate que Nati decía que estaba feo, pero que ella lo quería, lo abrazó cuando él llegó con el pelo todo cortado, y ese, ese compartir con esa niña amorosa era su isla de felicidad. Adelante, la próxima pregunta. Gracias. ¿Cómo no? Jorge Martín. ¿Cuál de los nueve capítulos le gustó de la novela? Yo lo más impactante, no lo que más me gustó lo más impactante es el inicio ¿por qué? porque el escritor debe atrapar al lector así, en el inicio agarrarlo y no soltarlo sin embargo, la parte más bonita de la novela es cuando Adalberto corrige y dice que quiere ser un buen niño para merecer la amistad de Jorge esa es una parte bella de la novela él corrige y dice que quiere ser merecer la amistad de Jorge. Adelante, ¿Quién? No, puede seguir? Gracias. Bueno, la palabra de despedida. Niña Bella, vida de compromiso, Roberto por el buen camino, 20 años después de Roberto por el buen camino, travesías mágicas, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del público fueron solo algunas de las obras que los estudiantes de la Escuela San José de Bernardino logramos leer de manera virtual. Parece que ha pasado mucho tiempo, es cierto, pero también parece demasiado rápido. Ayer empezamos a leer nuestras primeras novelas, y fueron más de seis novelas, dejando grandes huellas en nuestras vidas. Es necesario ser valiente para poder decir adiós. La angustia supera nuestros corazones, pero el futuro siempre nos recompensará con nuestras aventuras y lindas personas, como usted, querida escritora. No importan los muchos kilómetros que nos separen el amor y el cariño que nos unen jamás, desaparecerán. Un adiós puede parecer para siempre, pero en nuestros corazones siempre existirá Rosemary Tapia, como nuestra escritora favorita. Saludo, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ay, qué bellas palabras, pero te voy a decir algo, Gustavito. No es un adiós, es un hasta luego. Y yo estoy segura que cuando ustedes estén en escuela secundaria, van a motivar a las profesoras para que sigan teniendo encuentros. Además, recuerden que aunque las profesoras no asignen mis libros, yo voy a estar a partir de marzo, el primer sábado de cada mes, atendiendo a mis fieles lectores que me acompañaron en todos los conversatorios, como son mis queridos niños, mis queridos estudiantes del Centro Educativo San José de Bernardino. Los quiero mucho. No se preocupe, escritora, que usted siempre... Corazón, muchas gracias. Como oh, no, mi amor, gracias. Ya la maestra Yedmari seguiremos trabajando. Ella en primaria, sus alumnos seguirán dando frutos en secundaria y ellos ya pueden promover la lectura porque han hecho un círculo de lectura espectacular. Así que felicitaciones para la maestra Yedmari. Bueno, le doy el pase a mi querida maestra Yedmari Gaitán de Batista. Mientras más leas, más, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Palabras inspiradoras para que ustedes continúen esta semilla que se ha sembrado en ustedes. La plantita se pone la semilla, da el tallo, sus hojas y sus frutos. Es lo que nosotros hemos tratado de hacer con ustedes. Y sabemos que lo van a lograr. Porque muchos ya están inyectados de esa lectura. Eh, disfrutarla, eh, vivirla, viajar a diferentes tiempos, a diferentes épocas, eso lo han hecho ustedes. Y quiero felicitarlo aquí y darle también muchísimas gracias a nuestra escritora favorita que ha marcado en ustedes un camino de muchos logros, porque lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Así que muchas gracias, esto no es un adiós, es un hasta luego A continuar, y no solamente en la vida escolar, sino también en familia A inculcar al más pequeño a lo que es el hábito de la lectura Que sea un vicio, que sea un vicio leer Así que felicidades a todos, muchas gracias y buenas tardes Rose. Encantada. Encantada, voy a editar el video, se los voy a mandar y hasta siempre